Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Esta semana vamos a hablar sobre la generación Z y el archiconocido Fortnite. Y es que fortnite es sin duda el videojuego más conocido y que más ha impactado y revolucionado el sector al menos en los últimos dos años con más de 2.000 millones de usuarios es el juego online más popular en la actualidad y por ese motivo ha sido foco de un estudio llevado a cabo por la uoc y la universidad de lleida en el que analizan cómo fortnite ha provocado el aumento masivo de casos de adicción a los videojuegos y de este estudio una de las conclusiones que podemos sacar es que según a la generación que pertenezcan, los jugadores van a interactuar, se van a comportar con el videojuego de una manera diferente. La generación Z es la generación a la que pertenecen actualmente los menores, son niños que han crecido ya con internet con las redes sociales y con los videojuegos presentes de una manera permanente en la sociedad y por ese motivo son un blanco fácil, una presa fácil para la adicción a los videojuegos que por otro lado ya está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, como una adicción sin sustancias pero sí de manera comportamental. Como parte de este estudio del que os hablamos hoy se llevó a cabo una encuesta a 561 menores de entre 8 y 11 años que juegan al Fortnite y algunas de las conclusiones que se sacaron fueron estas. En primer lugar que más de la mitad de los participantes al estudio eran niñas, que el 60% de los participantes jugaban a Fortnite a pesar de no alcanzar la edad mínima recomendada para hacerlo que es de 12 años. Un dato positivo es que el 70% el 44,6% de los participantes solo jugaba al Fortnite en los fines de semana, mientras que el 25,5% lo hacía también entre semana. Y de la misma manera es algo alentador que el 42% de los niños lo juega al Fortnite una media de dos horas o más al día, mientras que el 57,8% lo hace durante solamente una hora. Y si en tu casa también tienes fans absolutos del Fortnite y te interesa saber por qué es tan adictivo, te voy a dejar por aquí un vídeo donde hablaremos del tema. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.